¿Eh? la sí. Bueno, bien señores no, no, Posiblemente Pablita. aumento en el precio del pasaje En transporte público Hoy como cada viernes Se espera en el informe del precio de los combustibles Ay. Que ofrece el Ministerio de Industria y Comercio mi, Y MIPIMES Que muestra cuánto Con costarán los carburantes la semana próxima. Ay, Publicación que ha mostrado un aumento constante en los últimos días, Ay. los últimos tiempos, ¿no? Con la expectativa de los precios del combustible, crece la incertidumbre de un posible aumento en el precio de los pasajes en el transporte público. Y es que dirigentes choferiles han advertido de posibles alzas sin la escala, si la escala continúa. Un ejemplo de ello fue las declaraciones dadas esta semana por el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, Antonio Marte, quien advirtió que si el presidente Luis Abinader no revisa los subsidios de combustible, la próxima semana dispondrá un aumento de un 25% al precio del pasaje. Para los transportistas, se enfrentan a un dilema eh, donde, según este sector, la única opción es aumentar. Lo que cobran por sus servicios. Por otro lado, está el, rechaz, el rechazado por pasajeros que aseguran lo que pagan actualmente ya es elevado. Bueno, es una situación tanto difícil en el sector choferil. Vamos, señores, a ver qué dicen nuestros compañeros. Francis, miren, eh, ciertamente que nosotros tenemos como commodities, como dicen, renglones, que son sensitivos. Y dentro de esos renglones de mucha sensibilidad social y de política de Estado, es el precio de los, del transporte. Si bien es cierto que el ciudadano recibe un servicio de ese sector muy importante porque permite trasladarse de su lugar de donde vive a su trabajo, de su trabajo a sus actividades comunes, de su lugar de vivienda a sus terruños queridos, el transporte es muy dinámico, pero muy sensitivo en respecto al valor o al precio, porque hay factores que a pesar de que ellos colocan o se o se tiene supuesta regulación de estatal para regular los pasajes, el control de las rutas, incluyendo los ayuntamientos que son los que están por ley, indicado incluso en la ley 63, para establecer rutas, ellos se han convertido en empresarios de la ruta, dueños de la ruta, y deciden quién entra y quién sale. Ese sistema hace tiempo que debió de estar transformado y el Estado tener el control total del transporte público. Y quienes operan ese sector sean empresas reguladas y cuyos subsidios deben ser suspendidos, porque aquí debemos de tener certeza de que aquí, esa, esa situación que hablábamos ayer, uno de los factores que, que tiene la ley de hidrocarburos que hace cara la, la, el combustible son los subsidios, como decía Amado. Mm. Pero cuando hablamos del sector transporte, automáticamente lo que hace el gobierno es que le aumenta esos subsidios y no procura tener verdaderamente el control que dice la ley y la constitución que el Estado tendrá el control de las telecomunicaciones y tránsito en la República Dominicana. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Sabemos que tampoco podemos ahogarlo, pero no se tiene a la fecha una propuesta que vaya acorde del bolsillo de la gente cuando no ha tenido pero ningún aumento, yo ningún, me pregunto, ningún peso. Yo me pregunto algo, ¿llegarán esos subsidios realmente a los choferes, al que está el volante día a día haciendo el trabajo de transporte público? Porque yo te voy a decir una cosa, la mayoría de esos vehículos de transporte público son de gas sí. y el subsidio de la gasolina. También tienen de gas. Por ejemplo, los choferes de la ruta Libertad en San Francisco de Macorís le dan, llenan, creo, creo que 3 mil pesos mensuales. una tarjeta. Ah, eh, no sé en qué, pero tienen en 3 mil pesos mensuales que lo, lo utilizan en, en, en ese tipo de combustible que es el gas licuado de petróleo. Entonces, ayer, eh, ayer decía, si es que todo va a surgir como una especie de aumento total... Y el gobierno no tiene la visión de cómo controlarlo a Luis Abinader, se le va a hacer muy difícil la gobernanza en condiciones como esta. Estamos tratando de ser, de ser corteses, de ser aliados en las estrategias de bien hacer en la República Dominicana, pero hay que ponerle atención a estos temas sensitivos, como he dicho como es el transporte, porque aquí te trancan el país o te paran el país. Sí, pero lo que hay que hacer, mira... Y aquí eh, nadie quiere, en ninguno de esos sectores ha demostrado eso ha pasado, que están dispuestos a sacrificarse. Cuando, no, esos sectores no se sacrifican. Ninguno. Porque que detrás de esos sectores hay unos empresarios que son voraces, Antonio Marte, el mismo de Fenatrano, el de La Barba... Juan Ubiere. Son gente momento. que lo quieren todo. Es momento para que el gobierno Fui se asiente, pero no para hacer la misma fórmula de aumentarle los lo beneficios. Y el pueblo no tiene Mira la aquí, posibilidad. ¿Por qué? Mira Porque que aquí, aquí el proyecto Pollito, el proyecto tampoco gasa, recibimos eso, eso fueron no, eso son un miles, miles de millones de pesos que se votaron prácticamente. Aquí bueno, bueno, nadie mire, recibe con, un servicio de calidad con, no, con en el transporte. No, con ¿no? relación a eso... Vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido. Y rabo con el entre rabo la entre pierna. las piernas. ¿Cómo decía el chavo? Así, Así mismo. Así mismo. No, sé, no recuerdo cómo termina. Y vuelve el perro arrepentido. Y es que volvemos a caer en el mismo tema de los combustibles. Lamentablemente, los choferes que eh, en algún momento subieron el precio de. ¿Se acuerdan de la pandemia que lo subieron? Sí. Lo bajaron el precio. No, nunca. Siempre hay como un. Como un tigueraje. Pero tampoco ya. respetaron eh, el distanciamiento que le impusieron. No, que no van a respetar nada. ¿Y que quién Porque le impone nada a los, los choferes? Los choferes son chivos sin ley. Sí, este lamentablemente los partidos políticos utilizan a esos gremios para el transporte de la gente. Cuando están en campaña negocian con ellos a cambio de estos beneficios. Por eso es que a los choferes se le ha denominado en la República Dominicana los dueños del país. Claro evidentemente con ese tablazo que le dieron la, el, el pasado fin de semana, y cuidado, si en el día de hoy le dan otro, ¿m? cuidado si en el día de hoy le dan otro, no obligatoriamente van a tener que subir los precios de los combustibles. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo es que le, es que le suban un 25% al precio del pasaje, porque es esto que fue lo que yo escuché, que dijo... Eh, Marte, ¿verdad?, que es senador y también dirigente choferil. ¿Qué país es este donde un legislador se pone del lado realmente de, de su gremio? O sea, no sabemos cuál es la función eh, eh, correcta o, o, o que él realmente está haciendo en favor de la ciudadanía. Yo lo decía ayer, el problema es que no sabemos elegir y los partidos políticos tienen la responsabilidad, la, el 80% de la responsabilidad en eso, porque lo presentan lo presentan como grandes señores cuando son unos bandoleros de siete sueldos. Pero claro que sí. Y entonces, en este caso, yo entiendo que el gobierno debe intervenir. Yo creo que el gobierno debe sentarse. Y miren, esto que voy a decir es una especulación, es un pronóstico, no está fundamentado más que en lo que yo he podido observar. Es posible que hoy el gas licuado de petróleo le suban el precio. ¿Por qué? Porque la otra vez no subió. La, hace tiempo que lo tienen frenado para evitar el escándalo con las Yo amas de casa y además recuérdense que, en el, que el pasado fin de semana el presidente el, el, sábado, <ríe> el sábado el sábado el presidente dijo de de que se iba a revisar la ley de, de hidrocarburos esto podría ser un adelanto de que hoy el precio del gas licuado del petróleo suba y ya tranquilizó a la gente vamos a revisar eh, la ley de hidrocarburos la gente se tranquiliza y te doy el tablazo fue lo que pasó la Yo semana pasada saber. se acuerdan que ellos dijeron el gano va a subir y la situación no está fácil, pero era porque sabían que venía ya, ya. un tablazo de 10 pesos. ¿Será que cuando tú asumes el tablazo de la semana pasada, se reserva, quizás pudo haber sido 2 pesos con 50 el aumento que correspondía? Y esta vez debe subir 2 pesos con 50, serían 5 pesos. Entonces. Vamos a ver, yo <risa> creo, yo creo, y el lunes lo estaremos viendo en este programa, que hoy el precio del gas licuado de petróleo va a subir. Y por eso entonces lo mencionaron el pasado sábado. Recuerden que el, el, el Ministerio de, de Industria y Comercio se puso adelante la semana pasada y dijo, señores, miren, el gas no va a subir pero ¿cómo así que acá no va a subir? Eh, se pusieron adelante, como se dice popularmente, y entonces vinieron el bien y le dieron el tablazo de casi 10 pesos a, las, a, a los combustibles y dejaron el gas, pero yo creo que en el día de hoy va a subir porque ya el presidente le bajó un poquitico la atención Mira, al pueblo diciendo, a vamos cosa. a revisar eso. Yo soy de lo que pienso que aquí hay sectores, incluyendo el sector de los, pero en el tablazo, de los choferes, ojalá que, no. que necesitan una sacudida. Nosotros necesitamos una sacudida. Aquí hay la gente de este hay país. Hay sentencia. Aquí la, la gente de este país sacudir. no quiere hacer sacrificio. Al, a los choferes hay que partirlo claro. aquello donde la espalda pierde su honesto Pero nombre. Y para que Óyeme, Óyeme, para que entiendan que una. Sí, paraliza, acuerdo, Esa sí. gente te paraliza en el país. No importa. Y, y le partimos aquello. Óyeme, le partimos aquello Pero y lo sometemos. Pero esa esa, actitud, esa fórmula, esa, esa, esa frase. frase eh, donde en... la espalda pierde su honesto sí. nombre sí. <risa> sí. Eh. Mira, mira, mira, mira palabras. la historia dominicana demuestra que cuando, cuando por ejemplo Balaguer quiso introducir la onza en este país para contrarrestar precisamente la vagabundidad claro. porque es que han sido voraces toda la vida el sector choferil el sector de los sindicatos. y veo que hay muchos Han de los choferes que no superan su condición humilde, no, no, no, no, no, no, que no, humilde porque se lo llevan los más los no, que están no. dentro lo hacen creer que, que luchan por ellos y no es le dan un multimillonario. Nada. Pero claro Antonio sí. Marta es un multimillonario y ese él es el que enchincha a los choferes, le vende sueño, y los choferes son los que se ponen como carne de cañón en el frente. Sí, eso es importante Una decirlo. Chocín, que los malos no son directamente no, los choferes, no, son los Sino son estos empresarios que utilizan a los choferes como carne como de carne cañón carne Porque ningún, ningún chofer es rico. Ahora, los empresarios, verdad, los, lo que los lo que lo dirigen tienen, ¿sí? son millonarios. ¿Tú sabes que nosotros ¿Eh? tenemos que hacer? Lo Negociazo que pasó que lo tiene. que pasó con una sin Hay que desbaratar esos sindicatos. Sí. Hay que desbaratar esos sindicatos. Y, no, y violentos y es, que son. son óyeme, ¿tú sabes lo que hizo Balaguer? Que le montó en cada guagua Tiró la, la guagua, guagua a la calle, le montó en cada guagua un guardia un con guagua. un fusil. El que se ponía con vaina se lo llevaban. Y esa vaina es lo que hay que hacer. Porque uno no puede vivir en este país. Nosotros que somos pesado. la clase media, que nos levantamos a las 5 de la mañana a trabajar día por día, tenemos que soportar esa presión económica y cada día la vaina más cara y uno callado. Y estos tipos viviendo como millonarios. Vayan a buscar la fortuna que tienen. Vamos a buscar la, la declaración jurada de Antonio Marte para que tú veas. Para el que ideal. tú veas lo que tiene Antonio Mar, un Antonio Marta es un multimillonario existe la a Cámara. favor. A fa, ¿tú no, y tú no te acuerdas la entrevista que nos dio aquí Juan Ubiere, que era lo que estaba peleando, no era por los choferes, era porque le, estaba, le habían quitado... Parte de su ruta. Exacto, parte de la tajada que tiene. ¿Tú me entiendes? Entonces, ven acá, el transporte público debe regentearlo el Estado con, con equipos móviles, o sea, equipos eh, eh, vehículos. En condiciones, porque también te montan en un jodido carro público que no tiene ni siquiera el asiento bueno, tú te sientes y te hundes, tú sientes que vas arrastrando por la carretera. Eh. Ni y, cuando, le y cuando ello. en la espalda... De donde, y donde pierde la, su nombre correcto la espalda. Exacto. Vaina, lo Entonces los, los hierros de esa carreta... <risa> <Sí>. Doña Luz... <risa> Elena, no Oye, Los una... hierros de esa carreta... Es tiene que chupárselo los... hasta donde tú llegues. Toque profundo. Toque profundo. <risa> no, hizo un rock. Oye, toque profundo. Hizo un rock que se llama... <risa> ¡Qué vaina! La historia del biónico No sé sí, si la han oído. Sí, sí. Cogí un carro público en la Duarte sí, con París. Y así... No, no cerraba la puerta, había que ponerle un clic. Sí, Oye, sí. y esa es la realidad de este país. Total. Entonces, ¿tú crees que uno tiene que estar discutiendo una, un sistema de transporte tan incorrecto, tan inusual, que solamente se encuentra en los lugares más eh, eh, atrasados del planeta? Sí y uno tener que soportarle que tengan capacidad para paralizar país para poner en vilo a un increíble, gobierno increíble. vamos es decir vamos a, vamos a una declaración una, cosa declaración una cosa es que usted tenga vocación de tratar con el estado y el estado tiene que velar porque esto funciona es que pero palabras. otra es que usted lo imponga pero vamos, no. va, vamos ah. a una declaración con el perdón de usted de adelante vamos a ver Estoy buscando aquí la declaración. Hay que aumentarlo, hay que aumentar el pasaje, porque si están aumentando el combustible, está a 200, el galón, digamos. Todavía ellos no se han juntado, pero ellos se van a juntar para hablar de eso, a ver qué van a hacer, porque estamos jodidos. Sí, ya estamos haciendo una pequeña reunión y si esto sigue aumentando, van a tener que aumentarlo porque no están atacando demasiado, toda la semana, toda la semana aumentando, aumentando ahí, y nosotros tranquilos, caigando la gente ahí tranquilo, pues no, para que no se alarmen. Pero es tanto lo que nos están atacando, que va a haber que aumentar. Si el gobierno no hace algo, por pues nosotros, entonces vamos a estar trabajando nada más para combustible. Bueno, hay una pequeña reunión el domingo, si Dios quiere. Eh, a partir de domingo ya ahí se, se pondrán hora los informes. Lo se, a qué hora sería? Eso se hace a las 9 de la mañana, si o Dios quiere. O sea, que ya el domingo tenemos respuesta. Si Dios quiere, sí, señor. Bien. Lo que ustedes escucharon ahí son choferes. Son choferes, son choferes naturalmente están de acuerdo con Mire, el aumento. Entonces, no hay... Pero no ah, que no llame no hay... un chofer. Yo quiero aclarar algo. Atención a los choferes, llámenlo. Yo quiero aclarar Porque algo. también ellos tienen derecho a expresar Yo quiero aclarar algo. verdad. Sí. Y es que el chofer, que también es un, un padre, un esposo, que sí. tiene obligaciones, cuyo trabajo es claro. vender el servicio de transportar personas, tiene que tener su compensación o ajustar su compensación Entonces, pero, no yo me opongo, pero yo me opongo a la estructura o a la superestructura económica que significan Antonio sí, los sindicatos y estos sindicatos que si bien es cierto que que le aprovechan, pero son los que manejan el grosor Lo de los primero es, oye, ¿tú quieres ¿tú Son los quieres que tienen yo los tanques, son si los que si le llegan tú, la si gasolina. Tú tienes, tú, si tú tienes unos cuartos y dices, bueno, a mí me gustaría comprar, vamos a comprar un vehículo, déjame comprar una camioneta doble cabina de La Bajita, para ponerla a transportar pasajeros de San Francisco, Castillo, eh, Pimentel, Castillo, Nago. Ah, sí. Lo primero que tú tienes que hacer es e ir al Estado a buscar un permiso de transitar. Pero loco, ah. loco, ah. al sindicato, <ríe> para que te permitan ingresar. <ríe> Segundo, tienes que darle 300 400 mil, me imagino que ahora estará más no, caro. No, no, 800, sí. sí, miren incluso. esto. Debe estar señores. más caro. Para que tú puedas hacer una labor que es abierta, que es pública, que es un derecho que tú tienes, el derecho al trabajo que está en la Constitución. Miren, miren esto. Y pagarle una mensualidad de esos tipos. Miren qué Dime. engaño. Eh, miren esto. Antonio, lo tuve que buscar en, en el diario Libre porque la, la, la, la Cámara de Cuentas no, no me lo está dando el dato ahora. Antonio Marte declara que entregó declaración jurada de bienes por más de 50 millones de pesos. No, Entonces, no se qué burla. Se burló cuando ¿qué burla, él compró. Eh, de este señor diciendo que tiene 50 millones de pesos. Se me pareció a la eh, misma. Pero de, pero ¿de dónde viene Antonio Marte? Antonio Marte viene de un, pero de un guía Pero tú crees que es verdad que tiene 50 millones de No, no, de pesos. tiene mucho más. Pero todavía 50 millones es demasiado. Porque cuando pero tú. Lo, él lo ha dicho. Pero oye, cuando tú buscas un médico. Él dijo un día. Óyeme, de... yo, yo, yo compré hace, ah, hace poco, ah, invertí, unos se mil se millones en, en vehículos. Exactamente. <ríe> eh, oye, mil millones la de la república. Óyeme, pero oye, déjame decirte una cosa. <ríe> Cuando, cuando tú te pones a ver, por ejemplo, vamos a ver, el doctor, el doctor Ángel Federico Garabó, mi hermano Ángel Garabó, que tiene Ay, sí. 37 años de ejercicio, 40 años de ejercicio más o menos, porque es más o menos lo que yo tengo de ejercicio y comenzamos... En, el, en lo mismo tiempo. Garabó debe tener 37 años de ejercicio sin pararse un solo minuto de trabajar, siendo, siendo el, el, el pediatra más buscado y más eh, eh, eh, eh, sólido en términos profesionales de Macorís durante mucho tiempo. Vamos a ver si Garabó tiene 50 millones doctor, de pesos. Llámenos, no, no. A ver, como, como doctor, llámanos. Como 500. ¡Carajo! Eh, Garabó, mi amigo, eh, tiene como 500 millones. <risa> ¿Cuántos tiene Garabó? ¿80 como, años tiene Garabó? No, ¿qué pasó? Señores, También le va a señores mi amigo el doctor Federico ¿cuánto tú tienes ejerciendo el derecho y cuántos millones ay, tú tienes? Ay, ay, ay, ay, ay. este no porque es no, un joven lo... abogado sí. que lo que a lo mejor comenzando. se haga millonario sí. en poco tiempo pero todavía hay que darle oportunidad pero sí. nosotros que tenemos tiempo Mira, hay veces que yo pienso quiero ser chofer <risa> <risa> o veces quiero ser un médico pero claro <risa> Señores, pero no, pero, pero, si van a dar algo, que, que lo echen aquí, dice chi. <ríe> qué barbaridad. No, pero es una burla Dios el hecho de que este. Él es lo dijo que eh, había invertido mil millones. Mil millones claro. Lo dijo públicamente. Es, eh, eh, pero este pueblo que le gusta que lo engañen, que Oye. le gusta que lo tengan embullado, como dice, como decimos en el campo, embullado con, con disparate. Ahora eh, mira, te qué bueno que te pase pueblo. Eh, <ríe> sí. <si, ríe> Por estarte por dejando pasar todo lo que te presentan en los medios de comunicación, como eso de que, ¡ay! ¿Qué presidente más humilde tenemos haciendo fila? Bueno, vamos a la pregunta del día. ¿Está usted Nosotros de acuerdo? ¡Qué disparate! Nosotros reiteramos, ¿Está usted? estamos de acuerdo con que el chofer tenga condiciones de vida. Por cierto, saludar a mi amigo Ho Chi Minge, Pero, ¿sí? pero... Debemos de tener un Excelente Estado que, con, un que tiene control del sistema Bien. de transporte. Ahí en la está República la pregunta. Dominicana. ¿Está usted de acuerdo con que choferes aumenten el precio de los pasajes de transporte público? Bueno.